El recuerdo consciente. Vapes. llevo dentro un simbionte, vive en mi pecho y medita en un monte, se convierte en versátil cada que un rival me afronte remonte, partidas partimos al horizonte, mientras pescamos almas con caronte. Si el bombo rompe, ¿dónde estás? check el mic, podré seguir tus pasos, pero nunca dónde vas es un mundo de cero, si me volveré uno más, podré poner mil comas pero un punto jamás, Estoy con cámara de gas, y ahora para Black se sonríe para Blas, un saxo para el jazz, si una cara está viva la otra vive sin paz, haciendo un costado para no quedarme atrás y si al rafasas me daño hey, para creer que no es extraño los ladrillos de muros también construyen peldaños la oveja negra es quien pastora el rebaño cansa pero igual me las apaño hay eco y hay voces algunas nunca las conoces pero viven en cabezas de los que llamamos dioses no noces revienta a ver si incendiado por la chispa que produjo nuestros roces yo sé eh, el mar con un par de aletas para cumplir mi venganza como un tal vez de vendetta un teatro con actores ¿Qué? que viven con sus caretas ¿Qué? Donde no se ven los hilos pero sí las marionetas Nací con los ingredientes improviso una receta Cocinando cremimundos mundos que tengo en una maqueta Y un paraíso infernal, mal que ahí no me respetan Pues no me toman de ángel con mis alas incompletas Libretas, en llamas al empezar temas Terminando tan pocos que la verdad me apena No por vender visitas, por transmitir un lema Pues cada uno es una herida y hoy sufro de gangrena Y solo suena el fluir de tinta por mis venas Que a mí me mantiene vivo al mismo tiempo que envenena y no frena Soy esclavo libre de cadena Pues ese es el mismo líquido cuida mi lapidrena mi lápiz drena sí, okay, Y sigo confirme mis pasos yeah. Mi reflejo tambalea, yeah. no lo reconozco en caso yeah. Quise ser Doctor Manhattan con el mundo entre mis brazos Y ahora solo soy un que en un mundo de payaso ¿Y acaso? Mi tiempo no fue suficiente No entiendo el concepto de tener calmada mi mente Vivo a base de base y estupefacientes Y de tenerte conmigo como un recuerdo consciente Recuerdo consciente a base de bases y unos estupefacientes. Mi tiempo no fue suficiente. Yeah. Black en al micro, cacofónico en controles, Exonova Records.